Pues yo creo que vamos a empezar ya, porque son las 75, justo, y para los puntuales. Y, y bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes. Estamos en nuestra tercera sesión de los Jueves Regulatorios esta semana nos toca implantación regulatoria en diagnóstico y bueno, es un tema bastante complejo porque hay unos cambios muy importantes en el cumplimiento legislativo de los productos eh, en relación a diferentes aspectos no, en todo el, el, mmm, todos los procedimientos que hay de in vitro diagnóstico, y bueno, hay, hay que estar preparados no, porque además entra una nueva regulación en mayo del 2022 y, y nos van a ilustrar eh, los ponentes en cómo nos va a afectar, especialmente Ascensión. Ascensión es gerente de garantía de calidad genómica de Grupo Farmamar, es responsable del grupo de trabajo de diagnóstico in vitro y vocal de productos sanitarios en AEFI, AEFI es la Asociación Española de Farmacéuticos de Industria, y Ascensión tiene más de 15 años de experiencia en calidad y temas regulatorios de diagnóstico in vitro. Además de otras cosas, pero sobre todo aquí nos interesa el diagnóstico in vitro. Y nos contará las últimas novedades regulatorias en productos sanitarios e IBD, así como sus requisitos normativos. Bueno, sobre todo IVD no o sea, in vitro diagnóstico. Eh, luego, además, tendremos dos ponentes, que es Alberto Roncero, que es director de Calidad y Asuntos Regulatorios In Vitro, que lo que nos va a ver también es cómo lo han hecho a ellos, los requisitos actuales, pero luego, si no, ya, ya lo presento cuando mmm, vaya a hablar él, para que veáis también que es un ejemplo práctico de, de cómo han puesto en el mercado un kit de PCR de COVID-19. Al igual, Virginia, pues también nos va a dar un ejemplo práctico de casos de éxito, ¿no? porque ella es la responsable de gestión de calidad de Biomedal, y bueno, también luego la presentaré un poquito más extensamente y nos explicará cómo han hecho la transición regulatoria de toda la línea y in vitro diagnóstico. Entonces, vamos a empezar con Ascensión y muchas gracias, Ascención, porque sabemos la agenda tan ocupada que tienes y por habernos hecho el huequito y ilustrarnos con tu conocimiento en todos estos temas. Gracias. Eh, bueno, eh, buenas tardes a todos. Gracias Lourdes por, por haber pensado en mí y contar conmigo para, para esta charla y voy a intentar, como bien has dicho, resumir porque el, el reglamento y lo que se nos viene encima eh, son eh, muchas cosas y muchas novedades y voy a intentar eh, dar unas pinceladas de los grandes cambios que implica la nueva, la nueva reglamentación. En el, en el campo de los productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Eh, para que os situéis, o sea, yo os voy a hablar, eh, sabemos que a día, hasta a día de hoy tenemos en, en Europa la Directiva 98-79 de productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Pero en el año 2017 eh, surgió eh, la necesidad, en, en la Comisión Europea vio la necesidad de modificar esa directiva porque se había quedado obsoleta, ahora lo vamos a ver más en detalle, y eh, por este motivo eh, se eh, publicó un nuevo reglamento de productos sanitarios. La diferencia eh, con la directiva, entre otras cosas, es que el reglamento es de implantación eh, directa, no se transpone en ninguna legislación nacional, mientras que las directivas estaban transpuestas en la legislación nacional, pues en los reales decretos. Con lo cual, eh, este, este reglamento que, que va a entrar en vigor en el año 2022, pues es de obligación eh, de implementación para todos los Estados miembros. Por tanto, el marco regulatorio va a quedar de la siguiente manera. Como veis, en Europa vamos a tener el nuevo reglamento, que en el caso de, de productos de diagnóstico in vitro es, es el 2017-746, y en España, en el caso de España, además de este reglamento, vamos a tener un requisito que es específico de, de España, que es la licencia previa de funcionamiento, que es un requisito adicional al cumplimiento del de reglamento de productos sanitarios y que se necesita para eh, tener actividad como fabricantes de productos o fabricantes o eh, importadores de productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Como os he comentado, eh, va a haber un calendario de transición. El reglamento eh, se publicó en, el año 2000, en mayo de 2017. En el caso de los productos sanitarios de diagnóstico in vitro, el cambio es tan sustancial y afecta a tantos ámbitos que eh, nos dieron un margen de, de transición para aplicarlo de cinco años, de manera que el 26 de mayo del, del 2022 tenemos que eh, todos los fabricantes tener implementado el nuevo reglamento. Sin embargo, eh, hay algunas excepciones. En el caso, por ejemplo, de certificados en los que, según la directiva, sigan siendo válidos eh, todos estos años, en 2019, 2020, 2021, se podrá hacer una extensión de esta certificación a dos años máximo. Y eh, como os digo, pues va a haber estas pequeñas eh, extensiones de certificación en algunos casos, pero es importante que tengamos eh, como fecha límite y que nos fijemos de fecha límite 2022 para empezar a implementar, porque como vais a ver y como os estoy diciendo desde el principio, son muy numerosos y, y muy sustanciales los cambios uh, que hay que hacer, con lo cual cuanto antes empecemos, si sois ya fabricantes, eh, deberíais haber ya empezado a, a pensar en en vuestro plan de implementación y cómo vais a hacer la transición. Y si estáis pensando en sacar eh, un producto nuevo al mercado porque vais a empezar ahora a desarrollar vuestra actividad, pues es el momento también de fijaros esa fecha como, como fecha tope. ¿Cuáles son los principales cambios que trae consigo el nuevo reglamento? Pues aquí os he resumido un poco los principales cambios. Por un lado, va a haber un mayor alcance de los productos que van a estar bajo el amparo de esta re regulación. Además, se van a cambiar los criterios de clasificación de los productos sanitarios. El nuevo reglamento va a hacer muchísimo más énfasis en todo el tema de identificación y trazabilidad. Todo esto lo voy a ir detallándolo posteriormente. Eh, además, también se va a hablar de la, de la persona responsable del cumplimiento re regulatorio. En cuanto a los organismos notificados, que son estos organismos que van a llevar a cabo la evaluación de los productos sanitarios, el nuevo reglamento dicta normas mucho más estrictas en cuanto a los criterios y las exigencias para ser un organismo notificado. Son criterios, como os digo, mucho más estrictos. Es una evaluación más minuciosa y se exige que sean profesionales competentes en las áreas objeto de estudio del producto que vayan a evaluar. Por otro lado, también se van a hacer, aunque ya se están realizando con la directiva, pero ya el, el, el nuevo reglamento así lo contempla, hacer auditorías a, sin previo aviso. En cuanto a la documentación, es muchísimo más exhaustiva y más rigurosa. Y por último, se hace mucho hincapié y se hace mucho énfasis en todo el tema del seguimiento post comercialización. No solo de manera reactiva, como se venía haciendo con la directiva, es decir, cuando teníamos alguna reclamación o alguna retirada del mercado, sino que el reglamento lo que pretende es que este seguimiento en el mercado durante todo el ciclo de vida del producto se haga de forma proactiva. Eh, vamos a ir viendo, como digo, cada uno de estos eh, principales cambios que, que trae consigo el, el, el reglamento. En primer lugar, hemos dicho que eh, el reglamento va a cubrir un mayor espectro de productos sanitarios. ¿Esto por qué es así? Porque la directiva eh, es una directiva del año 98, es, bastante, es eh, muy antigua, y en este caso lo que ha pasado es que han surgido muchos avances tecnológicos eh, muchas novedades, las tecnologías se han mejorado y la directiva no cubría todos esos productos. Han surgido también eh, nuevos productos, todo el tema de los companion diagnostics, eh, nuevos conceptos también de mercado, está toda la venta también online, eh, los productos in-house eh, que son todos aquellos, por ejemplo, hospitales que fabrican sus propios kits de diagnóstico que la directiva no tenía regulado cómo se, se, se iban a legislar todos esos productos porque se consideraba que no entraban en la cadena de comercialización y por tanto eran productos que se desarrollaban en el hospital y estaban un poco eh, exentos. Todo esto, sumado al famoso y conocido problema que hubo con las prótesis mamarias, con las prótesis PIP, hizo que las autoridades sanitarias y a nivel europeo se plantearan esta revisión profunda de la reglamentación existente en cuanto a productos sanitarios. Y de ahí. Pues como digo, el hecho de que ahora el reglamento incluye a todas estas categorías de productos y no solo a estas nuevas, sino que se ha hecho de tal manera que está previsto que sea amplio para que vaya acogiendo a nuevas tecnologías emergentes que puedan ir, ir surgiendo. Es decir, que a diferencia de la directiva, han previsto que según vayamos... Eh, Teniendo más conocimiento de nuevas tecnologías, pues este, el reglamento quede amparado todas estas nuevas tecnologías. En cuanto a las reglas de clasificación, como os he dicho, es un cambio también sustancial y muy importante. ¿Por qué? Porque como veis aquí, la directiva lo que hacía era una clasificación de los productos sanitarios basada en listas. Había unas listas y tú tenías que englobar tu producto en esas listas y en función de esas listas tu producto se consideraba que tenía que ser evaluado por un organismo notificado o por el contrario el fabricante era el responsable de su comercialización y puesta en el mercado. ¿Qué ocurre? Que con el nuevo reglamento se, eh, esto cambia radicalmente y lo que se establecen es una serie de reglas que eh, van a clasificar los productos en función del riesgo. De tal manera que se establecen cuatro categorías, clase A, clase B, clase C y clase D, eh, siendo la clase A los productos de menor riesgo y la clase D de mayor riesgo. Traducido a los productos in vitro que tenemos en el mercado, ¿qué significa esto? que pasamos de una situación en la que el 80% de los productos sanitarios eh, eran de autocertificación, es decir, el fabricante era responsable sin la intervención de un organismo notificado de poner los productos en el mercado, a una situación en la que justamente es lo contrario. Eh, el 80, más del 80%, de hecho, de los productos sanitarios van a necesitar de la intervención de un organismo notificado para poderse comercializar. Esto podéis imaginaros la repercusión que tiene también incluso en los plazos de puesta en el mercado. Los fabricantes vamos a tener que tener en cuenta estos nuevos plazos porque cuando tú eres responsable de ponerlo en el mercado, simplemente haces la comunicación en la comunidad y es inmediato. Al día siguiente ya estás comercializando. Sin embargo, al necesitar de la evaluación y la intervención de estos organismos notificados, los plazos para la puesta en el mercado se van a ver retrasados, con lo cual hay que hacer ese ejercicio de tener en cuenta estos plazos para la puesta en el mercado como os he dicho la clasificación se basa en una serie en vez de, de listas se basa en una serie de reglas en concreto son eh, siete reglas que van a, eh, a clasificar a nuestros productos en esas cuatro categorías y esas reglas se basan en normas armonizadas y normas europeas que siguen los principios de la global Harmonization task force eh, eh, para poder clasificar eh, tu, los productos es necesario que el fabricante siga las siete reglas. No nos podemos quedar, y esto también es importante, porque muchas veces a la hora de mm, mm, clasificar tu producto dices, ay, pues me encaja en la primera regla, pues ya está, es de esta categoría. Tienes que eh, para poder hacer eh, y asegurarte de la categoría en la, en la que se engloba tu producto, lo que tienes que hacer es seguir las siete reglas y ir descartando aquellas para al final llegar hasta la séptima regla y ver en qué categoría se ha englobado tu producto sanitario. Este es un resumen, no, no voy a incidir porque bueno, está en el reglamento, pero estas son las siete reglas que van clasificando a los productos en las distintas categorías que os he dicho. Y para que veáis la importancia tan grande que tiene, aunque luego Alberto os va a poner como caso práctico el tema del coronavirus, es algo muy significativo que si nos basamos en la directiva actual, eh, los kits que tenemos actualmente para el diagnóstico de coronavirus, según directiva, eh, se clasifican como eh, de autocertificación, es decir, sin intervención por parte de un organismo notificado. Eh, daros cuenta... Todos somos conscientes de que estamos hablando de una pandemia global, de la situación, del de, eh, nivel de contagios que supone esta enfermedad y por tanto no tiene mucho sentido pensar que algo tan, eh, que tiene un riesgo tan importante para la salud no sea evaluado por ningún agente externo. Eh, esto, como veis, en el, nuevo, en el nuevo reglamento ya está contemplado porque las listas se basan en una clasificación en función del riesgo y, por tanto, vamos a pasar de tener un kit de diagnóstico de coronavirus que es de autocertificación a un kit de diagnóstico que se clasifica como de alto riesgo en el nuevo reglamento y, por tanto, eh, va a ser eh, evaluado por un organismo notificado. Este es simplemente para que os deis cuenta de la gran importancia que tiene la eh, clasificación de los productos y el cambio sustancial eh, en base a, a la, al nuevo reglamento. Otro punto importante que hemos dicho de, de cambio significativo es el tema de la identificación y trazabilidad. Lo que pretende el reglamento es asegurar en todo momento la cadena de suministro y durante todo el ciclo de vida del producto vamos a tener identificado eh, dónde está ese producto y a quién se le ha vendido, eh, eh, como digo, en todos, los, eh, en todos los puntos de suministro. Para eso se ha creado lo que se llama el UDI, que es el Código de Identificación Unitario, es eh, El código UDI se va a componer de lo que se llama un Basic UDDI que es eh, un identificador de un modelo de producto se eh, corresponde con el, global, el llamado Global Model Number y este es un, es un código que va a ir asignado, por así decirlo, no va en la parte logística, no va en el embalaje, no va a ir en, en la parte del etiquetado, sino que va a ser a nivel de autoridades sanitarias, a nivel de una base de datos europea donde vamos a tenernos que registrar nuestros productos y va a servirnos de cara a todo el tema de retiradas del mercado, de incidentes con el producto, es, eh, va a ser este Basic UDDI el que tenemos que utilizar. ¿Qué ocurre? Que si vamos a un nivel más, lo que es la cadena de suministro, la logística, vamos a tener otros dos códigos UDI. Una parte estática, que es lo que se llama el UDDI, que se corresponde con el GTIN. Y esa parte lo que va a ser es el identificador de esa categoría del producto y luego la parte dinámica que es lo que llamamos el identificador de producción, que son todas esas partes, esa parte que va a ir cambiando, el lote, la caducidad, el número de serie, etcétera, etcétera. Y ambos dos, el UDDI y el GTIN vamos, para que nos entendamos, y la parte dinámica son las que van a tener que ir en el etiquetado, en el embalaje, en las cajas de producto, en la parte visible para el usuario, por así decirlo. Eudamed, como os he dicho, es la base de datos europea que va a recoger toda esta información. Eudamed va a ser una base de datos que, precisamente, como os estoy comentando, uno de, de los objetivos del reglamento es mejorar todo el tema de transparencia y de trazabilidad. Y por ese motivo... Va a existir una base de datos europea que se llama Udavet, que a la que va a poder acceder todo el mundo. Va a haber distintos permisos en función del de agente económico que seas o si eres un usuario o un profano que quieras meterte en la base de datos, pero... Todo el mundo va a tener acceso a esta base de datos y se va a componer, por así decirlo, de siete módulos. Una parte eh, que es para la, el registro de productos, que aquí es donde tendremos que meter nuestros, nuestros datos de producto como fabricante. La parte del, del código UDI, donde tendremos que poner ese identificador que, como he dicho, no va a ir en la parte logística. Habrá que registrarse como agente económico si soy un importador, si soy un distribuidor, si soy un fabricante, nos tendremos que registrar en Eudamed para saber qué, qué, qué tipo de agente económico somos. También va a haber una parte eh, en esta base de datos relativa a los organismos notificados, donde vamos a poder consultar pues, todos los certificados que nos ha emitido el organismo notificado, etcétera, etcétera. Va a haber otra parte que es la relativa a todo el tema del eh, seguimiento en el mercado, vigilancia y postmarket, eh, tanto de forma proactiva como, rea eh, como reactiva. El control de mercado y, por último, todo el tema de las investigaciones clínicas, los ensayos clínicos, que también se tendrán que ver reflejados aquí. Entonces, es una base de datos que... Eh... Está costando desarrollar, ha sufrido retraso. De hecho, el reglamento de productos sanitarios, no el de in vitro, el de sanitarios, tenía que haber entrado ya en vigor. Ha habido uno, además, con lo del coronavirus ha habido unos retrasos y al final está previsto que esta base de datos esté a pleno rendimiento, coincidiendo con la implantación del reglamento de in vitro en el 2022. Con lo cual, pero simplemente o sea, quedaros con la idea de la cantidad de información que vamos a poder tener en esta base de datos. Eh, ¿Qué más? Otro, otro punto importante que os he dicho de los cambios es eh, la figura del responsable. Esto ya existía, ya eh, los fabricantes y los representantes autorizados ya tenían esta figura, pero lo importante es que el reglamento ya recoge en su articulado esta figura eh, para los fabricantes y para los representantes autorizados. Y no solo la eh, recoge, sino que también regula la titulación y, eh, mínima que tiene que tener la persona que sea responsable de este cumplimiento del reglamento. De tal forma que establece dos categorías. Por un lado, que puedas te, eh, que tengas un, una titulación en, en alguna carrera como Derecho, Medicina, Farmacia y un año de experiencia profesional en, en temas reglamentarios o de gestión de calidad, pero siempre de productos de IVD, eh, esto es importante porque muchas veces a lo mejor tienes experiencia en sistemas de gestión de calidad pero que no tienen nada que ver con el entorno de productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Aquí ya te están diciendo que tienes que aportar experiencia en el mundo de los diagnósticos in vitro. Y en caso que no tengas, eh, que no tengas eh, estas características, lo que debes aportar es cuatro años de experiencia en, eh, en temas reglamentarios o en sistemas de calidad de productos de diagnóstico in vitro. En el caso de las pequeñas y medianas empresas que a lo mejor no pueden tener de forma permanente o tener contratado a una persona en su plantilla, lo que sí que te indican es que tienen que tener disponible de esa, a esa, esa figura. Es decir, si hay alguna, algún requisito o hay algún problema, ten, aunque seas una pequeña empresa, tienes que tener esta figura contemplada y recogida en tu organigrama de forma que esa persona sea eh, responsable y responda tanto ante las autoridades sanitarias como ante cualquier problema del cumplimiento de, del reglamento. En cuanto a los organismos notificados, también os he dicho que cambia sustancialmente. Se, mete, eh, se les hace una evaluación muchísimo más rigurosa y más exhaustiva. Eh, los que estamos metidos en el sector sabemos que hay, a, a, con la directiva ha habido... Ha habido Vamos a llamar algunos pequeños fraudes, ha habido organismos notificados que eran como muy laxos a la hora de, de da, emitir sus, sus certificados y todo esto el nuevo reglamento lo ha tenido en cuenta. Ahora se, se establecen unos criterios muy estrictos para ser eh, organismo notificado, se establecen criterios, se tiene que demostrar la competencia y la cualificación técnica de las personas que van a, a evaluarte el expediente técnico de un producto y tienen que ser personas que tengan experiencia en ese campo en concreto. Es decir, si, te, si vamos a, te, a desarrollar un kit de diagnóstico de coronavirus basado en PCR, van a, a, el que te evalúe, el organismo notificado que te evalúe ese producto, tiene que demostrar que tiene experiencia en ese tipo de tecnología. Y eh, a su vez se incrementan las auditorías que van a tener que sufrir estos organismos notificados para ser organismos notificados, con lo cual eh, vamos a tener también eh, la garantía de que estos organismos van a cumplir de manera mucho más rigurosa y van a ser mm, muy profesionales a la hora de evaluar nuestros productos. Si queréis consultar también eh, los organismos notificados que están eh, aprobados ya para el nuevo reglamento, podéis acceder a la base de datos europea, Nando, eh, que aquí os dejo el link, y aquí podéis consultar eh, por eh, reglamento y ver los que, los que están desgraciadamente. Como estáis viendo que eh, los cambios son muy numerosos, tenemos muy poquitos, muy poquitos organismos notificados a día de hoy para el reglamento de productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Creo, creo recordar que hay cuatro, cuatro o cinco, no hay más ahora mismo. La Agencia Española del Medicamento sé que ha presentado ya toda la documentación para ser organismo notificado, tanto para productos sanitarios como para in vitro. En principio, eh, por lo que han publicado, se supone que para el primer trimestre de 2021, de, esperan que les concedan la, la acreditación pero a día de hoy lo cierto es que solo hay cuatro organismos esto también es muy importante tenerlo en cuenta de cara nuevamente a los plazos a los plazos como fabricantes como importadores si nos van a tener que evaluar y a día de hoy solo tenemos cuatro organismos notificados los primeros que presenten la solicitud son los primeros que van a poder salir al mercado porque luego va a haber retrasos sino, y vamos a tener que esperar para poder comercializar nuestros productos como he comentado, otro, otro cambio era el tema de las auditorías sin previo aviso. Aquí no me voy a detener más, es simplemente que eh, se van a, se implementan ya y se queda regulado, que al menos una cada tres años se tiene que hacer. Se, eh, va a depender también la frecuencia del riesgo. Aquí el nuevo reglamento, como os estoy diciendo desde el principio, hace mucho énfasis en la clasificación basada en el riesgo y según el riesgo de tu producto vas a tener que demostrar y aportar mayor información y por tanto también el seguimiento por parte de los organismo notificado va a ser mucho más exhaustivo si tu producto es de mayor riesgo eh, y bueno no, no, no me voy a incidir mucho más para no tampoco extenderme en cuanto a la evidencia clínica también es una parte muy novedosa del reglamento porque también en función del riesgo eh, y el tipo de producto vamos a tener que demostrar con, eh, con datos clínicos y con la evaluación del funcionamiento ...que nuestro producto eh, cumple con unos requisitos para eh, poderse comercializar. Vamos a tener que demostrar la validez científica, la asociación de eh, lo que mide nuestro producto con la sintomatología, con lo que se está diciendo que, que es válido, para, porque es válido este producto para diagnosticar esta enfermedad y no otra. Tenemos que ver esa asociación, bien por, mediante literatura científica, bien mediante artículos, publicaciones en bases de datos, pero eso tiene que estar justificado y demostrado. Además, tendremos que hacer estudios de rendimiento analítico, ver nuestra robustez, cuál es la robustez de nuestro producto, los parámetros de sensibilidad, interferencias. Y por último, también tendremos que demostrar el funcionamiento clínico de nuestro producto. Y se te, vamos a tener que hacer además, eh, todo esto de, eh, es, son informes periódicos que a lo largo de todo el ciclo de vida se tienen que ir eh, actualizando. Según va avanzando, o sea, no no paran una vez he puesto mi producto en el mercado, me, me desentiendo, sino que durante todo el ciclo de vida del producto, periódicamente y nuevamente en función del riesgo, voy a tener que hacer informes periódicos que demuestren que mi producto sigue siendo útil. Imaginaros, y os pongo un ejemplo... Muy absurdo, imaginaros que, sin ir más lejos, los test de PCR y los test de antígenos, que ahora han mejorado muchísimo y los test de antígenos para diagnosticar el coronavirus están eh, empezando a aportar sensibilidades similares a un test de PCR. Pues al final, tú cuando demuestras tu eh, funcionamiento clínico y tu validez, tendrás que ver si sigue siendo válido o por el contrario, se queda desplazado por tecnologías emergentes que a lo mejor son más baratas y más rápidas. Todo eso es lo que el fabricante va a tener que evaluar periódicamente. En cuanto al seguimiento post comercialización, que es de las últimas partes que ya nos quedan en cuanto a grandes cambios, os he dicho que el reglamento regula no solo de forma reactiva, que es lo que teníamos con la directiva, sino de forma proactiva. Tenemos que, durante todo el ciclo de vida del producto, recoger información, qué está pasando con nuestro producto. Eh, demostrar que se, seguimos manteniendo el balance beneficio-riesgo. Un poco lo que os he dicho. Pensad a lo mejor en alguna prueba diagnóstica que, bueno, pues no sé, que a lo mejor sea más invasiva. Entonces, tendremos que garantizar que se mantiene ese beneficio frente al riesgo y que no hayan surgido, como os he comentado, tecnologías eh, nuevas que sean menos invasivas y aporten la misma eficacia y desplacen. Con lo cual, mi, mi beneficio se ve disminuido frente al riesgo. Tendremos que aportar eh, conocimiento, avances tecnológicos, literatura científica que demuestre que nuestro producto sigue siendo válido. Y todo esto, como digo, de forma periódica. En cuanto a la vigilancia de forma reactiva, igualmente vamos a tener que hacer registro de todas las incidencias, como hemos venido haciendo hasta ahora, reclamaciones, eh, retiradas del mercado... Quejas del cliente, eh, informes de tendencias. Vamos a recoger, y aquí es importante eh, la figura que voy a decir ahora a continuación, de todos los operadores económicos. Vamos a tener que hacer informes periódicos de seguridad en función nuevamente del riesgo. Estos informes van a ser con una periodicidad anual o eh, cada dos años. Y la última parte que quería comentaros de la presentación es la relativa a los agentes económicos. El reglamento recoge de forma muy clara, hasta ahora la directiva se centraba mucho en el fabricante y ahora el reglamento implica a todos los agentes económicos, a fabricantes, a representantes autorizados, a importadores y a distribuidores. Todos forman parte del ciclo de vida del producto y todos tienen que dar su feedback. Y tienen unas responsabilidades de cara al producto que tenemos en el mercado, bien por, sea por el cumplimiento del de etiquetado, de las declaraciones de conformidad, bien sea para esos informes de seguridad, esos informes de tendencias. Vamos a tener, si somos fabricantes, que recoger información de nuestros distribuidores, periódica para ver dónde se está vendiendo, análisis de la competencia en el mercado. Es decir, que como digo, todos los operadores económicos tienen responsabilidades y así lo reflejan el nuevo reglamento. Y creo que hay unas diapositivas simplemente que son las guías de aplicación, que es la Comisión Europea en la página web, aquí tenéis los enlaces, ha publicado unas guías de aplicación que además ha eh, actualizado hace relativamente poco, hace un mes o dos meses, ha actualizado que son eh, unos breves tips eh, y consejos de aplicación para fabricantes, para representantes autorizados, importadores y, dis y distribuidores y eh, los eh, sistemas de aprovisionamiento de, de productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Como digo, esto es, eh, está disponible para todo el mundo en la, en la página web de la comisión. Y por mi parte, nada más, eh, voy a dejar de compartir, eh, agradeceros eh, la participación y al haberme invitado nuevamente y nada más, y si tenéis alguna, alguna pregunta... Me, me he pasado cinco minutillos. No, muy bien, fenomenal. Eh, muchísimas gracias, Ascensión, porque ha sido muy interesante. Eh, eh. Quería comentar, yo no sé si hay alguna pregunta en la audiencia, podéis, eh, porque además aprovechar, porque Asensión quizás se tenga que marchar un poquito antes, y yo quería preguntarte, ascencio porque eh, ahora, por ejemplo, Alberto nos va a contar eh, cómo han hecho y cómo ha lanzado el mercado de su kit de PCR de COVID-19, pero con los requerimientos actuales. Entonces, si tú ahora mismo tienes una empresa que está desarrollando y tiene un kit ya prácticamente para lanzarlo, ¿qué le aconsejarías? Porque hay una estrategia muy diferente si lo hace con la antigua regulación o la hace con la nueva y qué es lo que crees más eficiente. Porque, claro, yo la nueva regulación veo que una complejidad muy importante. Entonces, ¿cómo ver, lo afrontarías tú? Bajo, a ver, aquí tenemos, yo creo que tenemos que diferenciar el caso de coronavirus, que es una ex, eh, excepción y no la podemos tener en cuenta porque aquí es una emergencia sanitaria y por tanto claro. creo que lo importante es tener un producto en el mercado y aquí eh, quitando esta, este caso de excepción que lo importante era poder diagnosticar de forma eh, segura eficaz y rápidamente y tenerte a disposición en el resto de casos yo sí que recomiendo que la gente se empiece a familiarizar y yo soy partidaria de que la gente, eh, si va, tienen en, en mente sacar a, al mercado productos eh, pues, de cara a 2021, en la medida de lo posible intenten adaptarse a lo que va diciendo el nuevo reglamento. Porque como digo, al final si no, se va a convertir en un doble trabajo. Vas a hacer un producto adaptándote a la directiva y al final los cambios son tan numerosos que prácticamente vas a tener que completar y hacer un dossier, un technical file, un expediente técnico nuevo para el nuevo producto, con lo cual habrás trabajado doblemente. Entonces, yo, como digo, quitando el tema del coronavirus, que es un caso excepcional y una cosa eh, aparte, sí que recomendaría a todo el mundo que empiece a trabajar ya con el reglamento, porque son muchos temas. Hay que familiarizarse con el tema de los códigos UDI. Los códigos UDI es algo que no solamente es poner en la etiqueta un código y ya está, tienes que validar ese código, el etiquetado, participar en tu sistema informático, validar el sistema informático, trazarlo con tu sistema, con tu ERP. Es decir, son muchas cosas, muchos cambios. Si esperas, al final, como digo, para mí es trabajar doble y doble esfuerzo y creo que cuanto antes ahora que estamos todavía eh, a tiempo si te faltan algunos requisitos no va a pasar nada porque tienes margen de tiempo pero sí te vas a ir familiarizando con, con lo que es el reglamento y tienes margen además de maniobra para trabajar sobre aquellos aspectos sobre los que tengas más lagunas había un emprendedor pablo caballero que ha levantado la mano pablo quieres comentar sí. algo eh, pre... Primero, agradecerte la charla que me ha parecido excelente. Eh, te voy a hacer una pregunta que no sé si ha respondido porque no he entrado al, al inicio, inicio de, del todo. Eh, lo que estás explicando, aunque en el, en, el título era eh, para productos sanitarios de diagnóstico in vitro, ¿esto también se va a aplicar a otros productos sanitarios de diagnóstico? Eh, los productos sanitarios que no son de diagnóstico in vitro tienen otro, otro reglamento que ha entrado en vigor, que es el 2017-745. Y eh, este reglamento, eh, la entrada en vigor, eh, se ha retrasado, pero tiene otro reglamento totalmente distinto. Ten en cuenta que los productos sanitarios que no son de diagnóstico in vitro es que no tienen nada que ver, o sea, y de hecho los cambios son menores, por así decirlo Le, no. donde, donde el cambio es abismal es en in vitro, en, en productos sanitarios ya existían unas clasificaciones 2A, 2B, un pues poco sabe. estaba todo más orientado y aunque hay cambios, porque sí. lo, los hay, no son tan importantes ni tan rigurosos como en el, en el tema del diagnóstico in vitro Me acabas de tranquilizar bastante, muchas gracias nada es tan complejo Pablo y los demás eh, el tema de in vitro diagnóstico y tan específico que el día 8 vamos a seguir con este tema en los jueves regulatorios porque vamos a traer también gente de Estados Unidos, eh, expertos en la FDA para que también nos digan porque es un tema bastante complejo y, y muchos de las emprendedoras que están aquí como están en un mercado ya global y están planteándose tanto el mercado europeo, como americano, pues hemos pensado que también puede ser interesante para vosotros. Pero eso ya será el día 8. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en europeos y en ejemplos prácticos más cercanos que también son muy importantes. Bueno, en cualquier caso, eh, eh, Lourdes, tú tienes mi correo. Si alguien luego quiere preguntarme o quiere escribirme, por supuesto me pueden me pueden escribir sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, atención, porque re realmente es un tema... Eh, complejo y con muchos cambios importantes, así que todos tendremos que ir trabajando. Un momentito que creo que eh, no hay ninguna pregunta, ¿no? Es que no la veo. No, no. Yo no pues visto... ya vamos a seguir entonces con Alberto. Bueno, Alberto es el director de calidad y asuntos regulatorios eh, de Vitro SA y donde lleva más de 13 años trabajando y, y, y nos va a contar, sobre todo, cómo han puesto, usando un poco los requisitos actuales, cómo han puesto el mercado un kit de PCR de COVID-19, que además pues, ha, ha sido un éxito, que por desgracia es un, eh, es un caso eh, que por el tema que tocamos, pero muy actual y muy importante y han tenido una penetración en el mercado muy importante. Así que, Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contar tu experiencia. Hola, muy buenas tardes, Lourdes, y buenas tardes a todos. Gracias, gracias a ti por la invitación y ¿vale? por participar. Y, y en esta iniciativa, bueno, me parece de muchísimo interés. Yo he estado en las anteriores, ¿vale? no pude unirme en las primeras, pero después los he visto el vídeo. Y la verdad que, que me parece bastante interesante y, sobre todo, eh, con mucha utilidad práctica. ¿vale? Como bien dices, yo voy a centrar mi presentación eh, ascensión ha hablado de lo que viene, ¿vale? Yo voy a hablar un poquito de lo que hay actualmente y lo que va a haber hasta ese 2022 o tal vez 2023, ¿vale? Porque es, es posible que si el sanitario que tiene menos cambios eh, se ha retrasado, pues el IVD, que es una revolución, probablemente se retrase eh, también, ¿vale? En, en, en cierta forma, todos deseamos que se retrase, aunque al final eh, lo que tiene que venir eh, vendrá, ¿vale? Habrá que enfrentarse, pero de momento parece que va a retrasarse. Entonces, yo voy a centrarme en una visión muy práctica y voy a partir de cero, ¿vale? De como si no tenemos mm, ningún conocimiento en cuanto ni a lo que es un producto IVD, ni a lo que es un kit de diagnóstico, ni a qué regulación y qué obligaciones tenemos, ¿vale? Me voy a centrar en un caso propio de un kit de PCR. Bueno, sé que Ascensión, ellos también tienen eh, su también kit de PCR. Es decir, es un, es un ejemplo estándar que, con el eh, dichoso y famoso COVID-19. ¿vale? Oye, Entonces, perdona una cosita, Alberto, te voy a interrumpir un segundito. Es que hay aquí una pregunta, que disculpad que no me he dado cuenta porque estaba en privado, y, y por si Ascensión se tiene que ir, por si también quiere hacer algún comentario, me pregunta si tenemos un kit un Point of Care que mide dos biomarcadores y necesitamos una app para integrar los dos biomarcadores con Info Clínica, ¿la app también sigue esta regla o aconseja que el lector del Point of Care sea el que intente la información en vez de la app? Esta pregunta es para cesión, o sobre todo, o, o que la queráis contestar. No sé si se entiende, y si no, Joan, si tú quieres intervenir sin ningún problema. O sea, básicamente es un kit... ...de Point of Care que mide biomarcadores... ...y necesita una app... ...para integrar los dos biomarcadores... ...con la infoclínica... Y pregunta que si la app también sigue esta regla de in vitro. Las, las APPs eh, eh, pueden ser consideradas, todo depende de la, de la finalidad. O sea, al final, esto es finalidad. una APP se considera un producto sanitario de diagnóstico in vitro si su finalidad está prevista para, para diagnóstico in vitro. Por lo tanto, si va a ser usada eh, con esa finalidad, le aplicaría exactamente lo mismo y se tendría que clasificar de la misma manera, etcétera, etcétera, y cumplir con los mismos los mismos requisitos. Estupendo, pues muchas gracias, Sensio. Claro. Discúlpame, Alberto. Sí, sí. Esto es lo, lo, lo, yo quiero hacerlo así como claro. muy informal y por eso también doy acceso a que pregunten. Sí, así sí, que mejor. Discúlpame. No, si la, la pregunta no era, vamos, sonaba súper complicada, vamos, porque por eso, pero por eso. Lo, lo lógico es que sigue la misma regla. Ahora vamos a ver la definición de producto sanitario y el software entra exactamente igual, ¿vale? Todo lo que sea un software que por sí mismo sea si un producto sanitario, va, va a seguir, por, va a por lo mismo, ¿vale? Bueno, entonces os decía que me voy a centrar un poquito en la, en la, en la práctica, ¿vale? Eh, antes de centrarme y por dar una perspectiva, ¿vale? No os voy a dar la chapa con quiénes somos, ¿vale? Pero sí os doy un poquito de información de mmm, lo que os voy a contar, desde qué per perspectiva os la cuento, ¿vale? Que es la de nuestra realidad, ¿vale? Nosotros somos empresa... Empresas 100% española, ¿vale? de un tamaño, pues, aproximadamente 150 empleados, eh, de los cuales, en el equipo de regulatorio, nosotros tenemos calidad y regulatorio, eh, asuntos regulatorios, en el mismo departamento los conformamos cuatro personas, ¿vale? somos un mini equipo eh, que formo yo y con tres compañeras, son tres mujeres, en este caso, ¿vale? un equipo estupendo que formamos, que desarrollamos el trabajo de, del departamento. Tenemos sede en Granada, estamos allí en el parque tecnológico, estamos en Sevilla y tenemos también sede en Madrid, Que tenemos después eh, representación a lo largo de toda España y también en el extranjero. ¿vale? Eh, ¿A qué nos dedicamos? Pues somos, tenemos el rol tanto de fabricante como de distribuidores, de, tanto de productos sanitarios, que es a lo que vamos, productos sanitarios de diagnóstico in vitro, como eh, productos destinados a la investigación vale que no son exactamente o sea, son dos finalidades totalmente distintas y diferenciadas en la legislación vale el tipo de producto que nosotros tanto fabricamos como distribuimos incluye y viene a colación de la pregunta de antes incluye software incluye kits incluye reactivos e incluye también instrumentación dedicada destinada al diagnóstico destinada a la investigación. Tenemos también un servicio de laboratorio de referencia, de laboratorio clínico. Somos laboratorio de anatomía patológica desde hace muchísimos años y actualmente somos también laboratorio de microbiología y hemos incorporado pruebas de COVID también en, nuestro, en nuestra cartera de servicio. Nosotros hay es poco una, una doble función, que somos fabricantes y ponemos a, a funcionar nuestros propios productos en nuestro propio laboratorio, ¿vale? que sirve de elemento de entrada y de, y de enriquecimiento de los productos. Nuestros clientes pues, son principalmente, bueno, el sector sanitario, pues son hospitales, otros laboratorios clínicos, empresas de biotecnología en general, de, de farmacéuticas, centros de investigación y tenemos nuestra propia red de distribución. Nosotros en la internacionalización fuera de la Unión Europea, o más bien fuera de España, eh, trabajamos a, a través de distribuidores. Vamos a ver un poquito después también eh, regulación fuera de la Unión Europea. Y, bueno, como pues les decía, estamos tanto en España como en el resto del mundo. No voy a decir en los cinco continentes porque no alcanzamos los cinco continentes, pero estamos en prácticamente todo el mundo, ¿vale? Entonces, me voy a centrar en, un, en nuestro kit, ¿vale? Que es lo que hemos, como ha sido un poquito el viaje o la experiencia de poner en el mercado nuestro kit de, de RTPCR eh, para la detección del SARS-CoV-2. Para empezar, eh, habría que delimitar... ¿Vale? que es un producto sanitario de diagnóstico in vitro. Porque si tengo que eh, identificar y aplicar una, una regulación, primero tendré que eh, catalogar o caracterizar mi producto para ver si cumple o no cumple con la definición de lo que es un producto sanitario de diagnóstico in vitro. Yo me voy aquí, ¿vale? que nadie se asuste con esta presentación, que no la voy a leer eh, entera. Me voy a la, a la directiva de referencia, que es la directiva actual, que hablaba antes a, a abstención de ella, eh, que lo que define un producto sanitario y define lo que es un producto sanitario de diagnóstico in vitro. Yo simplemente meto esta diapositiva aquí para después cuando se distribuya la, la presentación tengáis la definición oficial, ¿vale? Yo dejo, yo pongo aquí mi definición, ¿vale? Que es una definición resumida de lo que realmente aparece en la directiva, ¿vale? Entonces, yo diría que un, que un producto de, eh, sanitario de diagnóstico in vitro es un producto destinado por el fabricante para el examen in vitro de especímenes procedentes del cuerpo humano con alguna finalidad médica, ¿vale? Y recalco lo que pongo en verde porque es destinado por el fabricante, es decir, hay que declarar una finalidad del producto, es para el examen in vitro, no in vivo, ¿vale? En contraposición a in vivo, aquí nada entra en contacto, ninguno de nuestros productos entra en contacto con el ser humano analizan muestras que son extraídas, pues probablemente, por productos sanitarios, ¿vale? no por productos sanitarios de diagnóstico in vitro, que son del cuerpo humano, no son para animales, porque no son productos de uso veterinario, son productos para uso humano y que tienen una finalidad médica. Finalidad médica puede ser un diagnóstico, puede ser una evolución de un tratamiento, puede ser eh, para alguna anomalía congénita... Es decir, alguna finalidad médica, ¿vale? Eso sería la caracterización de lo que es un producto sanitario eh, de diagnóstico in vitro. Y todo lo que encaje en esta definición va a estar regulado por, esta, por la legislación que vamos a ver ahora. ¿vale? En nuestro caso, en este caso concreto del kit, simplemente por ver que encaja en esta definición, es un kit para diagnóstico in vitro, ¿vale? Porque va a utilizar muestras eh, procedentes de especímenes extraídos del ser humano tiene una finalidad, ¿vale?, que es una detección cualitativa de, de ARN en este caso, ¿vale?, nuestras clínicas humanas, ¿de acuerdo?, eh, luego entra dentro de lo que sería esa definición de Producto Sanitario de Diagnóstico in son? Eh, ¿Cuál es el marco de regulación, ¿vale?, actual? Lo barro, mmm, lo barro rápido, ha hablado antes de ascensión de ella, es la, en la Directiva 9879 de... de de la unión europea vale la que regula eh, a nivel eh, global eh, estos productos y que está traspuesta a nuestra legislación por el real decreto 1662 del 2000 de productos sanitarios de diagnóstico in vitro y lo que viene en camino es el reglamento que, que ha comentado que hemos visto antes en detalle ¿vale? no me paro más en el, en el marco regulatorio la, el organismo o la autoridad sanitaria en España, pues es la Agencia Española de, de Medicamentos y de Productos Sanitarios, es, es el, el organismo de control de todos los productos sanitarios de diagnóstico in vitro, ¿de acuerdo? Y adicional a esta regulación que actualmente está en vigor, hay elementos adicionales que son me, eh, muy relevantes, que son las guías MEDDEV. Eh, guías MEDDEF que lo que sirven están elaboradas también por las autoridades sanitarias y en ellas pues, ha participado eh, todas las partes interesadas, incluida la industria, ¿vale? que lo que hacen es delimitar mmm, requisitos que esta establece la directiva o incluso el Real Decreto y que mmm, pues, probablemente requieran mayor explicación o mayor detalle para cómo dar cumplimiento a esos requisitos. ¿vale? Pues hay, guía, hay una serie de guías MEDDEF que lo que dan son claves y pistas para cómo dar cumplimiento a requisitos que en, el, en la directiva o incluso en el real decreto mmm, pueden generar dudas, ¿vale? O, tiene, o tienen lagunas que no quedan claras cómo aplicar. Entonces son unas guías mmm, eh, fundamentales que son necesarias conocer y aplicar, ¿vale? Y adicionalmente hay otro elemento, no ya solo de productos sanitarios y diagnósticos y in vitro, sino de cualquier directiva, que son las normas armonizadas. ¿Qué son normas armonizadas? El enorme catálogo de normas armonizadas. Creo que en esta directiva hay alrededor de 40 normas eh, armonizadas. Las normas armonizadas lo que eh, pretenden o para lo que sirven es que para elementos que, el, que la directiva define yo tengo que tener un sistema de vigilancia, ¿vale? O tengo que tener, bueno, me voy al ejemplo que tengo aquí. Tengo que tener un sistema de calidad. La empresa tiene que tener un sistema de calidad, pero no te delimita en qué consiste su, tu sistema de calidad ni cuáles son los requisitos. Lo que te dice es que hay una norma armonizada, que en este caso es la ISO 13485, que si sigues esa norma, da por cumplido el requisito que te dice la directiva. Si tú montas un sistema de calidad por tu cuenta y riesgo, habrá que ver si cumple con lo que exige la directiva o no. Pero si coges esta norma armonizada, te estás garantizando que hay una presunción de cumplimiento de la directiva. Pues igual, bueno, ahí está ISO 14971, para la gestión de riesgo son normas armonizadas con la directiva... Todo este catálogo de normas armonizadas es importante conocerlas para dar cumplimiento. ¿vale? Digamos que esto sería el escenario de regulación eh, actual vinculado a los productos sanitarios diagnósticos vitro. ¿En qué se traduce esto? Y esto es un listado rápido que yo os traigo de elementos que tenemos que tener en marcha. Tengo mi empresa de diagnóstico, fabrico o incluso o sea, a nivel de soy importador, tengo una serie de elementos que tengo que cumplir. A nivel de empresa, necesito tener una licencia previa de funcionamiento, que es ante la agencia del medicamento, solicito mmm, tengo que presentar muchísima documentación tengo una inspección y esto finaliza, si todo va bien, en que me conceden una licencia con la que puedo empezar a operar. Esto es un pantallazo de nuestra propia licencia, en la que veis que tenemos una licencia, en este caso pueden ser distintas actividades, nosotros tenemos de fabricación y de importación de productos ¿vale? Más abajo están las categorías de productos que, que incluye la licencia. Eso como elemento inicial. Tiene que haber una designación de un técnico responsable. Hablaba antes de ascensión de la responsabilidad que incorpora eh, el nuevo reglamento en cuanto a responsabilidad a una persona responsable. Bueno, la directiva ya marca algo. Bueno, la directiva, el Real Decreto, ¿vale? Porque a nivel de España exige que haya un técnico responsable con una serie de responsabilidades especificadas, que son el control de la documentación, el registro de los productos, la vigilancia en el mercado, es decir, hay una serie de responsabilidades que tiene que haber una persona a cargo de esas responsabilidades. Hay que tener un sistema de gestión de calidad, ya lo decíamos antes, basado en ISO 13485, es el que da cumplimiento directo o sobre la marcha, sobre, sobre el cumplimiento de la directiva. Y meto aquí el elemento de representante europeo, que es para el caso, ahora, también relacionado con el COVID, con, con todas estas historias que ha habido con empresas chinas, ¿vale?, es importante que un producto sanitario de diagnóstico in vitro, fabricado fuera de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, tiene que tener una figura eh, legal, ya sea una persona física, ya sea una persona jurídica, que se haga responsable de ese producto y que asuma tanta responsabilidad como asume el fabricante. En caso de que haya cualquier problema con el producto, haya alguien a quien no haya que ir a China a perseguirlo. ¿vale? Luego, esa, esa, esa figura tiene que estar para los fabricantes de fuera de la Unión Europea. Esto a nivel de empresa, a grandes rasgos, porque ya os digo que los requisitos eh, son más amplios. ¿vale? A nivel de producto, rápidamente, eh, los requisitos para, mmm, el, para, cada un, para cada uno de los productos que queramos poner en el mercado, cumpliendo con la directiva de productos sanitarios, es decir, para la obtención de ese mercado CE, lo primero que hay que tener es la clasificación, es asignar esa clasificación. ha hablado de de ella antes, ¿vale? Ahora mismo hay dos niveles de riesgo que son los que están en la lista A o B, que es un listado cerrado de parámetros que están designados como que son de mayor riesgo, o productos de autodiagnóstico, ¿vale? Y en el resto de, y, el, y el otro grupo de productos no están identificados, serían todos los demás, ¿vale? Tan simple como eso es en la, en la separación. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Básicamente, en cuanto a requisitos, no hay mucha variación. Lo que sí hay variación es el nivel de inspección y supervisión que tienen. ¿vale? Los del primer grupo, lista a, B, o que son de autodiagnóstico, tienen obligatoriamente que pasar por la inspección de un organismo notificado. El resto de productos es directamente el fabricante, el que dice, oye, yo cumplo con todo esto, y emite una declaración de conformidad. ¿Vale? Importante lo del tema de autodiagnóstico, después hablar, pondré un caso concreto. El, la mayoría, o sea, todos estos productos sanitarios de diagnóstico in vitro están destinados para el uso por profesionales, ¿vale? Por un profesional sanitario. No son para que tú, en tu casa, te hagas un kit de PCR de COVID-19. Eso tendría que ser un producto de autodiagnóstico, ¿vale? Todo lo demás tiene que ser por un profesional sanitario en un laboratorio. Y el autodiagnóstico... Para poder ser de autodiagnóstico, tiene que pasar por un organismo notificado. Ahora después vemos un ejemplo. ¿vale? ¿Qué más tengo que tener? Bueno, pues tengo que tener en las etapas correspondientes de diseño del producto, pues toda la documentación que avale el desarrollo y el funcionamiento del producto. Tengo que tener hecho mi análisis de riesgo. Tengo que evaluar qué riesgos, desde el diseño hasta la puesta en el mercado y hasta el seguimiento en el mercado, qué riesgos puede eh, traer el uso de mi producto para la salud del paciente. Tengo que tener una evaluación permanente para evaluar y minimizar los riesgos del producto. Tengo que cumplir un listado de requisitos esenciales que me marca la directiva el Real Decreto. Tengo que tener una evaluación del funcionamiento, es decir, que el producto funcione, ¿vale? Y que cumpla la finalidad prevista a nivel analítico y a nivel real de funcionamiento clínico. El producto tiene que llevar sus instrucciones de uso, tiene que tener un etiquetado que cumpla con todos los requisitos tiene que estar registrado ante la agencia del medicamento. De una forma para los primeros grupos de productos, de otra forma para el resto de productos, pero en definitiva estar registrado dentro de la agencia del medicamento. Tengo que emitir como fabricante una declaración de conformidad y tengo que tener montado, porque no acaba de poner el producto en el mercado, ese sistema de vigilancia que ahora es un poco reactivo, decía Ascensión antes, y que ahora pasará a ser un poquito más proactivo. No solo el seguimiento ante problemas, sino también la evaluación de ese funcionamiento a lo largo del tiempo. Todo esto que os he contado es Europa, ¿vale? España, Unión Europea, resto del mundo. Antes lo hemos comentado antes de empezar la, la reunión, hemos hablado de la situación. Hay mucha disparidad, aunque todos los esfuerzos van ahora mismo a alinearse, ¿vale? La, la, el reglamento europeo trata de alinearse con eh, legislaciones que podríamos considerar de referencia, pueda ser Estados Unidos, Australia, Japón... Eh, tienden a alinearse. Pero la realidad es que hay una gran disparidad de requisitos en el mundo. Nosotros, eh, a nivel internacional, eh, vamos de la mano de, de distribuidores para hacer el registro en, en, en los países. Entonces, eh, los requisitos que nos piden varían muchísimo entre unos países y otros. ¿vale? Yo simplemente digo que está muy claro en Europa y después en cada país hay que ponerse a ver qué es lo que te hace falta para, para ponerlo en el mercado. ¿vale? Rápidamente, si hago un barrido, un flujo vale, muy básico, que podría ser medio estándar, de cuáles son los pasos desde, mmm, desde que no tengo un producto hasta que lo pongo en el mercado, ¿vale? pues lo primero, lógicamente, es una, de, una demanda del mercado. El mercado demanda un determinado producto. COVID-19. Bueno, aquí está claro que la demanda, ¿vale? Ha surgido una pandemia y es necesario tener un producto. Pues cuando sé que tengo que tenerlo, determinamos los requisitos de partida de ese producto. ¿Cuál va a ser el intended use? ¿Qué tecnología queremos utilizar? ¿Cuáles son los tiempos que tiene que tardar? ¿Cuál es la sensibilidad? A partir de ahí se inicia ese diseño del producto, ¿vale? Que tengo capacidad para desarrollarlo y las etapas propias del diseño de un producto. Lo siguiente, la siguiente fase será esa evaluación del funcionamiento analítico clínico vale y de forma en paralelo, vale porque esto no va una etapa tras otra, es la elaboración de todo el expediente documental, del expediente técnico que respalda eh, el funcionamiento de ese producto. Hay una revisión de ese expediente técnico para verificar que cumple con todos los requisitos eh, legales en caso de que lo requiera hay una auditoría de un organismo notificado con todo lo que eso conlleva de retrasos, de, vamos, no de retrasos, de aumento de tiempos, de coste económico, ¿vale?, para la puesta en el mercado del producto, con el OK, ¿vale?, y aquí solo va en una dirección, porque aquí va que todo va perfecto, ¿vale?, siempre hay vueltas atrás, pero bueno, si va todo OK, hay un registro en la agencia del medicamento, emitimos una declaración de conformidad, colocamos el marcado C en el producto, tenemos la primera comercialización, y a partir de ahí, el producto, ya no, no me puedo olvidar del producto, el producto está en, en seguimiento o está en vigilancia. Es decir, cada vez que hay algún problema, que detectamos un problema en el producto, se analiza las repercusiones. ¿Es algo puntual? ¿Es algo de un fallo en un lote? ¿O es un problema general del producto? Para, en cada caso, establecer las correcciones o las modificaciones, acciones correctivas que, que, que procedan en cada caso. ¿vale? eso este sería es un poquito el, el flujo a seguir. Y yo he marcado aquí en azul los elementos en los que un departamento de regulatorio, pues, incide más directamente, ¿vale?, en estas etapas. En cuanto a lo que es el departamento de regulatorio, yo he visto algunas eh, presentaciones de la primera semana, de, de la primera sesión que hubo del primer jueves, ¿vale?, y se habló mucho de la, del papel que juega un departamento de regulatorio, ¿vale?, dentro de la empresa. A ver, hay una, un, un estigma aquí claro y es que aquí nada más que ponemos problemas, ¿vale? Los, los comerciales nos huyen, eh, la gente de más de nos pone así, uf, a ver qué querrá ahora este, ¿no? Eh, entonces es una situación en la que normalmente está estigmatizado y hay una idea preconcebida de que somos, vamos a dar problemas, ¿vale? Yo aquí simplemente quería dar una pincelada que mi, mi visión de... de de, de nuestro funcionamiento, y de nuestra misión, ¿vale? Va un poco más en la digestión de lo que son los requisitos. A ver, no nos inventamos los requisitos nosotros, los requisitos están ahí, ¿vale? Entonces hay que cumplirlos. Nuestra misión va más, a, va más bien en la digestión de esos requisitos, en la traducción a nuestra operativa de qué forma hay que cumplir con esos requisitos y trasladar e incorporar en las metodolog metodologías de trabajo todos los requisitos necesarios, ¿vale? Luego, no es una función eh, que hagamos de forma aislada, sino nuestra función va en informar, en, en concienciar y en convencer a la gente de que los requisitos eh, deben de aplicarse, ¿vale?, porque nos hay que perder de vista que lo que está detrás de todo y al final es la salud de un paciente, ¿vale?, o de muchos pacientes, y esos pacientes pues, nos colocamos en, en un familiar mío, ¿vale? Por hay que pensar la, la importancia de cumplir con los requisitos, ¿vale? Y de la misión y un poquito de la función que hace el departamento regulatorio. Bueno, después de esta eh, propaganda propia, ¿vale?, de nuestras funciones, eh, paso al caso de nuestro kit de PCR, ¿vale? Nuestro kit de PCR no es ni de la lista A, no es ni de la lista B, no requiere inspección por organismo notificado y es solo el fabricante el que autodeclara, vale aunque a todos nos diga cómo es posible, esto no puede ser. Bueno, pues en esta situación, tal y como está la, la directiva, es así, dejará de serlo, pero ahora mismo es autocertificado con el marcado CE. Nadie nos ha revisado el producto, ni nadie nos dice, oiga, usted lo puede comercializar o usted no lo puede comercializar. Yo, nosotros, nos encargamos nos aseguramos de que cumplimos con lo necesario y decidimos ponerlo en el mercado. Bien, esa etapa de diseño, de definición de materias primas, de definición de funcionamiento, de dónde voy a comprar, la, la, qué proveedores voy a utilizar, qué controles utilizo, cómo optimizo la técnica, ¿vale? Con ese producto eh, medianamente diseñado o pues ya eh, en funcionamiento, hago una evaluación, tengo que hacer una evaluación analítica tengo que establecer cuáles son los parámetros de funcionamiento y las características de funcionamiento de ese producto en cuanto a repetitividad, reproducibilidad, especificidad, sensibilidad, en este caso tan relevante del COVID-19, y tengo que hacer una evaluación en un entorno clínico también con unas muestras reales. En este caso, con el COVID-19, bueno, aquí el estándar, que ha sido el Instituto, el Centro de Referencia, ha sido el Centro Nacional de Microbiología, nuestro kit pasó por allí, por esa validación del Instituto Carlos III, que nos emitió el informe en el que se especifica pues, el desempeño de funcionamiento de, del producto y las características de funcionamiento del producto. ¿Qué más tenemos del producto? Hemos tenido que hacer un manual de instrucciones. El producto va destinado a que lo use una persona, que es, va a ser un profesional sanitario, no va a ser un, un profano, vale no va a ser un, una persona sin preparación, eh, para utilizarlo, pero tiene que tener un manual de instrucciones que tenemos elaborado. ¿Qué más tenemos? Tenemos que cerrar un etiquetado del producto que cumpla con la legislación, en la que se identifique que el producto tiene un marcado CE, que tiene un uso para diagnóstico in vitro, que tiene un lote, que tiene un identificador único, que tengo unas caducidades, unas condiciones de conservación, que identifico quién es el fabricante... Que tengo una codificación, en este caso codificación EAN, que va dirigida a, a los UDI que hablaba antes, a Ascensión también, ¿vale? El GTIN, el, el EAN, el GTIN, ¿vale? Tengo un registro ante la Agencia del Medicamento. Hay una plataforma telemática en la que decimos, mire usted, nosotros, Vitrosea ponemos en el mercado este producto. Ya está, ¿vale? No tenemos más interacción. La agencia no va a venir a revisarlo, esto directamente, a partir de aquí, yo ya lo comercializo bajo mi responsabilidad. Y emito una declaración de conformidad en la que digo, mi producto tal, cumple con la directiva 9879, cumplo con las normas tales y el producto está ya listo para ponerlo en el mercado, ¿vale? Se viene lo siguiente, ponerlo en el mercado, ¿vale? Empieza a funcionar y a partir de ahí establezco mi sistema de vigilancia, que es, voy detectando, yo tengo, tengo que tener una trazabilidad, porque eso es otro de los requisitos, de a quién le vendo, qué producto, cuántos productos, de qué lote y con qué fechas ¿vale? Para que en caso de que se detecte cualquier tipo de problema, yo pueda ir... Trazar y ver qué clientes están afectados, a quién tengo que avisar, a quién tengo que decirle que, oye, no uses el producto, oye, si lo has usado, ha habido un problema, mm, revisa tus resultados, ¿vale? Pues en eso consiste el sistema de el sistema de vigilancia, ¿vale? En la web de la EMS se publican eh, alertas de productos sanitarios que estén en curso. Sanitario, sanitario de diagnóstico vale. Y ya, como último, ¿vale? Una mínima... Eh, reflexión de tantas cosas que han salido que hemos visto en ¿no? el COVID y lo que el mercado, los productos que hay en el mercado, los productos chinos que no funcionan, que son un fraude, que es una falsificación. Pues evidentemente existen, ¿vale? Existen esas fal falsificaciones, existen esos productos que no cumplen y existen eh, elementos que no, que no cumplen con todos estos requisitos que hemos estado comentando. <coughs> Yo os, os voy a mostrar aquí. Esto es la página web de la Agencia del Medicamento, ¿vale? La que tienen aquí publicada ahora mismo, relación de productos sanitarios de diagnóstico in vitro, que no cumplen la regulación, test de diagnóstico COVID-19. Estos son productos que la agencia ha detectado, que publica y que notifica, oiga, este producto no cumple, ¿vale? Y te dice el motivo. Por ejemplo, voy a barrer tres motivos. Representante autorizado falso en certificado. Es decir, ese representante europeo de un fabricante chino, pues no existirá, ¿vale? Pues mmm, ya sabemos que estamos utilizando. O... Eh, se han detectado unidades en las que, de acuerdo al etiquetado, estaría indicado para self-control. Sin embargo, se trata de un producto para uso profesional. Es decir, tengo un producto que es para uso profesional y se lo estoy vendiendo a cualquiera que me la compra en Amazon. ¿vale? Pues son, estos son serie de problemas de productos identificados por la agencia con sus correspondientes fabricantes que mm, no cumplen con la legislación y que se han detectado que están en el mercado. Bueno, eso está publicado en la agencia del medicamento. En marzo, en abril, en mayo, tuvimos mmm, cantidad de titulares de este estilo, ¿vale? Productos que de, de, de test rápidos que no funcionaban, que eran falsos, que eran tal. Bueno, aquí solo hago una reflexión. Es importante, eh, mi producto sanitario de diagnóstico in vitro que pongo en el mercado tiene unas especificaciones y tiene una sensibilidad. Si yo declaro una sensibilidad del 60% en un test rápido, a ver... No es ni bueno ni malo. A ver, podría ser mejor, ¿no? Pero la cuestión es que hay que saberlo y que eso tiene que tener un uso proporcional a esa sensibilidad. Es decir, si yo quiero un, un, un screening poblacional, pues a lo mejor un 60% puede ser válido. Pero si desde luego lo que quiero es detectar casos concretos y asegurarme de que no voy a tener falsos negativos, pues no es el, no es el test adecuado. Entonces, en, en este momento de la pandemia hubo muchos kits que se dieron por fraudulentos y que legalmente cumplían, ¿vale? Cumplían. Otra cosa es que la sensibilidad no diese para lo esperado, lo que querían que funcionase, ¿vale? O sea, ha habido mucha mezcla de información en la prensa. Yo eh, sigo, ¿vale? Os pongo otro ejemplo de, de información confusa relacionada con el COVID-19 y con la regulación de estos productos. Y es que yo meto, yo he metido en, en Google, ¿vale? Comprar test COVID casa. ¿Vale? O podéis meterlo. Hay todavía cantidad de páginas web que te están vendiendo un kit de autodiagnóstico para que te llegue a casa y tú mismo te lo hagas y veas si es positivo. En este caso, la mayoría son de, de anticuerpos, si eres positivo o no eres positivo. Eh, incluso veo titulares de periódicos que he cogido dos al azar, ¿vale? No... Eh, llega a España el primer test individual de autodiagnóstico de COVID-19. Estos dos titulares son del mes de mayo, aproximadamente, ¿vale? El primer test de autodiagnóstico de COVID-19 ya está disponible en España. Bueno, esto es reciente de la página de la agencia del medicamento. Actualmente, los test disponibles en el mercado para el diagnóstico de COVID-19 son únicamente para uso por profesionales sanitarios, no son test de autodiagnóstico, ¿vale? Es decir, hay una, hay una regulación... Pero después hay, Tiene que haber un control del mercado, ¿vale? Y hay muchísima desinformación al respecto, ¿vale? Porque veis que hasta los titulares de prensa dan como productos... Esto es ilegal. Estos productos ahora mismo son ilegales. No hay ningún test que haya pasado por un organismo, Vamos, no hay. A no ser que haya sido en los últimos días, ¿vale? Por organismo notificado y que estén destinados al autodiagnóstico. No lo hay. O sea, que ahora mismo todas estas pruebas tienen que pasar por un laboratorio y en caso concreto del COVID por una prescripción médica que prescriba la prueba, ¿vale? Vale. Oye, Alberto, es que vamos, vamos a avanzar un poquito. Ah, vale, estupendo. Mira. <risa> pero bueno, está, que ver? ver es verdad que Queremos también ver el caso, es verdad que es un tema muy polémico y que ha habido mucha falta de información y da, había muchos problemas de sensibilidad, ¿no? Y, y, uh -huh. y de falsos positivos, incluso falsos negativos, pero bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo eh, muy interesante en otro sector, quizás no tan controvertido, no tan complejo y nos lo va a contar Virginia Sánchez que es también un caso de éxito eh, yo creo que a nivel pues bueno, de Andalucía y a nivel nacional no Virginia es responsable de gestión de calidad de Biomedal y nos va bueno también en su trayectoria también ha trabajado en Genova Scientific en City Diagnostics y tiene gran experiencia en todos los temas de gestión de calidad y temas regulatorios y nos va a contar cómo ha sido la transición regulatoria de la línea ibidal en in vitro diagnostic. Pues Virginia, ya te veo. Gracias. Eh, hola, bueno, muchas gracias Lourdes por contar con Biomedal y particularmente por contar conmigo. Es un placer estar esta tarde con vosotros y muchas gracias a los ponentes anteriores porque me han resultado súper interesantes las dos presentaciones. Eh, bueno, eh, no sé si me podéis confirmar si veis mi pantalla en modo sí, presentación. Sí, la vemos lo que pasa que no en modo completo. La vemos como presentación de PowerPoint. A ver. ¿Y ahora? Ah, sí, ahora, vale. perfecto. Perfecto. Eh, bueno, pues mi, mi presentación va muy encaminada a, a la de Alberto porque yo lo que voy a hacer, no, no me voy a centrar tanto en el marco teórico y, y reglamentario, sino voy a contar un poco la trayectoria de biomedal y la experiencia que nosotros hemos tenido en cuanto a regulación para poder poner nuestros productos en, en el mercado. Para ello me ha resultado... O, o me resulta esencial que conozcáis un poco cuál es la trayectoria de, de la empresa desde que se creó hasta, hasta la actualidad, porque así vais a, a poder entender un poco mejor por los procesos que, que hemos ido pasando. En, en 2000, la Biomedal se creó en 2000, eh, se fundó eh, con, un, con una perspectiva de empresa biotecnológica que se dedicaba a... Eh, principalmente a, a desarrollar servicios y productos para la investigación a la carta, es decir, que eh, otras empresas o, o laboratorios externos nos solicitaban un producto en concreto y nosotros trabajábamos para, para desarrollar ese producto o ese servicio. Eh, estábamos en un laboratorio pequeñito dentro del Centro Andaluz de Biología del, del Desarrollo, en el CAP, aquí en Sevilla, y bueno la empresa fue creciendo fueron aumentando los servicios y demás y ya en 2010 nos mudamos a nuestras instalaciones actuales y fue cuando la, la empresa empezó a, a tener más auge se creó el servicio analítico para alimentos y se empezó a especialidad, a especializar en el tema de la celiaquía eh, en este momento trabajamos con... Eran productos biotecnológicos, pero no tenían nada que ver con, con productos de IV. Eh, se, se empezó a trabajar con la enfermedad celíaca y empezamos a desarrollar kits que eran para, para detectar gluten en alimentos para que las personas con, con esta enfermedad pudieran comer eh, la comida de forma segura eh, siendo capaces de o ellos mismos o a través del laboratorio identificar qué es, alimentos contenían gluten y, y cuáles no. En esta línea estuvimos eh, varios años hasta que en 2014 surge la idea de de bueno, que igual que estamos detectando gluten e, en alimentos mmm, se, se había visto por, bueno, pues, por, por estudios de casos particulares y por preocupación de, de los médicos, de los gastroenterólogos, que en muchas ocasiones eh, lo, los pacientes celíacos no llegaban a ver eh, beneficios de, de la dieta sin gluten y se sospechaba de que en muchos casos era porque no se estaba cumpliendo bien la dieta. No se sabía si era porque el propio paciente te decía que lo cumplía y luego no la estaba cumpliendo o, o porque estaba ingiriendo pues, productos con gluten sin querer. Pero la, la, la cuestión es que siempre estaba esa duda, ¿no? Entonces de ahí surge la idea de por qué no trasladamos nuestros productos, que ahora mismo nos permiten ver a través de los anticuerpos el gluten en alimentos a verlo en muestras humanas, entonces empezamos a desarrollar productos que tenían la capacidad de ver el gluten en muestras de orina y de heces. Ahí es donde nace la línea IVIDAL, que, que es la línea que ahora mismo tiene Biomedal para, para la venta de productos IVD. Eh, Biomedal, para los que no los conozcan, pues tienen varias líneas de, de productos y uno es el laboratorio analítico, que se que va por la parte de alimentos, otro sigue siendo el laboratorio eh, Science Life, que es un poco para servicios a la carta, y nuestra línea principal de producción actual, que es la línea IVIDAL, que es de productos para, para diagnóstico in vitro. En aquel momento no eran productos para diagnóstico in vitro, eran productos RUO. Ahora, en la siguiente presentación aclararé algunas cosas, algunas cosa, alguna diferencias entre RUO y, y VD, pero, pero bueno, en aquel momento nosotros teníamos... Los, los productos que, que cumplían con una función, pero que no cumplían con la regulación y que, y que no tenían las validaciones clínicas hechas y no cumplían todos los requisitos, que tiene que cumplir un producto para poder ser IVD, para poder des, destinarse al, al diagnóstico. Eh, Aún así, pues sacamos esos productos al mercado como RUO y empezamos a ver interesante eh, salir al mercado internacional. Eh, en ese momento, eh, en 2016, eh, hacemos un estudio de mercado en, en Estados Unidos y, y bueno, esto ahora lo contaré un poquito más en profundidad, pero al final decidimos abrir allí otra sede que es como una empresa hermana. Eh, llamada gluten porque parece que en Estados Unidos funciona mejor el mercado cuando la empresa es nacional que cuando es de fuera, pero ahora profundizaré un poco en, en ese aspecto. Y después, en 2018, eh, es cuando... Biomedal vende una de la, sus líneas más importantes, que era para la seguridad alimentaria, esos kits que se empezaron a desarrollar en 2010, se les vende a una empresa americana, a Gina, y recibe una inyección importante de, de ingresos a través de esa venda, y entonces cuando decidimos hacer, digamos, una un esfuerzo y, y poner todo nuestro interés en la línea IBIDAL y, y ya crear una línea de verdad destinada a, al uso para diagnóstico y es cuando empezamos a hacer esfuerzos importantes en ajustarnos a la regulación tanto europea como internacional para cumplir estos dos requisitos y que nuestros kits se puedan, se puedan vender para el diagnóstico. Y, y bueno, pues actualmente y, y de cara al futuro estamos un poco en el proceso ese, de que ahora mismo nos regimos también por la, por la actual directiva, pero estamos en proceso de cambio hasta a la, a la, al nuevo reglamento. Estamos intentando adaptarnos poco a poco para que cuando llegue el momento lo tengamos todo listo. Y estamos viendo también pues cómo nos abrimos a otros a otro mercados. Y eso es lo que os voy a contar un poco más detenidamente antes pues quería hacer esa distinción entre productos IVD y productos RUO o otro tipo de productos eh, que la diferencia real para mí está en que en el uso previsto por el fabricante es decir, tú puedes tener un mismo producto pero dependiendo de si tú dices en tus instrucciones de uso y de si tú durante el diseño prevés que es para el diagnóstico de una enfermedad es cuando se considera que es un producto IVD. Si tú no dices que es para uso diagnóstico, el producto, el médico lo puede utilizar, lo puede, se, se puede usar igualmente, no es ilegal usarlo, simplemente no se puede utilizar para diagnosticar una enfermedad en concreto. Eso marca una diferencia brutal a la hora de introducir los productos en el mercado, en mercados internacionales o incluso en mercados eh, europeos y nacionales eh, tú puedes poner un mismo, mar, en un mismo producto en RUO en un hospital que el, que el clínico lo utilice pero que simplemente no lo utilice como producto para diagnóstico eh, cuento esto un poco para que comprendáis las estrategias que eh, mientras que nos ponemos a punto al 100% en cuanto a reglamentación estamos llevando a cabo pues, en los distintos mercados Empezando por el mercado europeo, eh, pues eh, digamos que seguimos dos estrategias. Por un lado, los productos que, que son para, para uso en casa que son productos que detectan heces y, o sea, que detectan gluten en heces y en orina, pero que no, que no sirven para, para diagnosticar ni la celiaquía, ni ningún daño gastrointestinal, ni nada. Simplemente es para que el paciente en su casa pueda saber si ha comido gluten o no involuntariamente. Entonces, estos productos no son, de, no son productos... EIVD no son productos destinados al diagnóstico, por tanto no requieren marca 12 y no requieren cumplir ningún requisito especial. Eh, estos productos son fáciles de introducir en cuanto a reglamentación, a, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque ni, ni en Europa ni en ninguna parte del mundo eh, te van a pedir unos requisitos particulares para este tipo de productos. Por otro lado tenemos los productos IVD, que son los productos de nuestra línea IVIDAL, que, que ahí sí que tenemos que cumplir con toda la, la reglamentación, con, actualmente con la directiva, y, y que nuestros productos se catalogaban por, el antiguo, por la antigua directiva en productos de autodeclaración, es decir, no teníamos que, que pasar por un organismo notificado, sin embargo, ahora eh, con el cambio de reglamento, Pasan una clasificación diferente, como, como decía ascensión eh, este, este nuevo reglamento es más estricto en cuanto a la evaluación de los riesgos y, y nuestro producto pasa a una clasificación B, por tanto ya requiere de un organismo notificado. ¿Esto qué implicación tiene? Nosotros, al ser de autodeclaración, digamos que ya lo que son los requisitos no varían tanto, lo que son las exigencias no varían tanto, lo que varía más es el dossier que tú tienes que hacer o que tú tienes que mantener para, para cumplir con, con la regulación, para que cuando te venga el auditor o, o para cuando tú tengas que mandar tu archivo a revisión, realmente eh, ese auditor pueda, pueda tener eh, la información que necesita. Nosotros habíamos hecho verificación, por supuesto, análisis de riesgo, análisis de estabilidad. ¿Qué pasa? Que no lo habíamos hecho, como venimos por la trayectoria que os he contado, que han, que han sido un poco saltos de productos de un tipo a otro, son estudios que hemos hecho sin regirnos por una, por una normativa o por una guía determinada que no se han documentado en origen o cuando se hicieron en su tiempo, eh, como establece ahora la normativa, y que por tanto vamos a tener o estamos teniendo que rehacer con sus coches en tiempo, en dinero y demás, para podernos adaptar. Eh, eh, realmente los requisitos y las pruebas varían poco, pero claro, al no tenerlo bien documentado al no tenerlo bien recogido, es como si no tuviéramos nada, tenemos que volver a hacerlo todo de nuevo para ajustar nuestro nuevo reglamento y la verdad es que es un proceso bastante tedioso bastante difícil y que como decía eh, Asunción antes no es una cosa para dejar para última hora, porque son por ejemplo un, una estabilidad una estabilidad a tiempo real requiere un tiempo, no, no lo puedes hacer de, de un día para otro. En Estados Unidos, la estrategia que, que hemos tomado, bueno, ha sido un poco diferente, porque allí, allí contamos con, bueno, cuando, cuando empezamos, cuando hicimos el primer estudio de mercado en Estados Unidos, eh, la, las consultoras con las que trabajamos y, y nuestros contactos allí en Estados Unidos, nos dejaron entrever que entrar en un mercado estadounidense sin tener allí una, una sede o, o sin estar allí físicamente era bastante complejo. Entonces la empresa decidió eh, crear o, una filial, o, son empresas hermanas digamos, que es que aunque venden los mismos productos, es una empresa americana y la verdad es que eso nos ha facilitado mucho los trámites a la hora de hablar con la FDA, a la hora de movernos allí por las instituciones, ser una empresa americana te facilita mucho toda, toda esta tarea. Eh, igual que en Europa, Gluten Detect, que es nuestro producto para uso en casa, no tenía eh, regulación especial, en Estados Unidos tampoco. Nosotros en su momento hablamos con la FDA, le presentamos el producto con toda su ficha técnica, todos los o sea, sus componentes y su uso previsto y la FDA consideró que no era un producto de, para diagnóstico in vitro y que por tanto no tenía restricciones ninguna. Entonces esa línea eh, ha sido relativamente fácil de, de introducir en ese mercado porque no tenía requisitos especiales. Sin embargo... Eh, la línea de IVD sí que, sí que tiene bastantes requisitos, digamos que yo comparo un poco el nuevo reglamento con un poco en la línea de lo que decían mis compañeros antes, de, de que el nuevo reglamento va encaminado a seguir lo, las directrices que hay en otros países, concretamente con la FDA, y la FDA lo que tiene es pues, muchos costes, mucha burocracia, se añade el tema de que pues, nosotros tenemos toda la documentación en español y ellos, por supuesto, por la requieren toda la documentación en inglés. Eh, conlleva un tiempo considerable. Y entonces, mmm, bueno, mmm, no todas las empresas tienen el equipo de y, y el o, o los fondos o simplemente la estrategia no va tan encaminada a eso. Y llega un punto que tú dices, bueno, me merece la pena pasar por todo esto para poner mi producto en el mercado en este momento no en este momento eh, estamos encaminándonos a ello pero hay otras prioridades entonces necesitamos buscar mientras tanto una alternativa no también porque aunque estamos empezando a trabajar en esa línea mmm, no podemos esperar dos años de burocracia a tener la licencia de la fda para vender allí y nos hemos decantado por los laboratorios LDT, que bueno son unos, son como los laboratorios de referencia, pero allí en Estados Unidos son unos laboratorios que validan tu, su, tu kit usándolos ellos, digamos que tú les vendes a ellos los reactivos como reactivos de laboratorio, RUO, no destinado para IVD, y ellos son los que validan el, la técnica y, y son laboratorios de referencia en Estados Unidos, es decir, nosotros por ahora nuestros kits en Estados Unidos no los vamos a vender como tal, pero sí eh, los estadounidenses que quieran analizar sus muestras o los médicos que quieran analizar muestras de ECE orina para diagnóstico, podrán mandar las muestras a, a estos laboratorios que usarán nuestros kits para ello. A nosotros nos ha parecido una vía bastante útil para acelerar un proceso, un poco el proceso, y para, para ver cómo, cómo se comporta nuestro kit en el mercado, ver la aceptación que tiene, ver la demanda que tiene, y a, así también hacer un poco de evaluación um, comercial digamos o, o empresarial de si merece la pena pasar por todo el tema de, de regularnos por la FDA. Para vender para en nuestro kit. Esto es en Estados Unidos y luego tenemos el resto del mundo, que un poco como comentaba Alberto, me sentí bastante identificada con muchas de las cosas que le decía, porque pues el resto del mundo estamos en conquista todavía y cada país tiene su, su regulación específica, cada país te pide las cosas de una manera diferente... Y bueno, tenemos países con una regulación específica, estricta, llámelo, con más burocracia, o que son un poco más quequillosos y que, y que para tú, si quieras cruzar la, la frontera con el producto, tienes que re, rellenar una cantidad de documentación y, y enviar una cantidad de documentación brutal ejemplo Bra Bra Brasil, Costa Rica Emiratos Árabes, que si tú no lo tienes perfectamente regulado todo, ahí no te entra nada de ninguna forma pero te tienes que ir adaptando un poco a país por país y viendo qué es lo que te piden y dándole lo que quieren eh, al final ahí hacemos un trabajo muy, muy de equipo eh, el departamento de regulatorio con el departamento comercial y el departamento técnico algunas veces también tiene que, que intervenir lo que está claro que eso ya es es tema más burocrático. Si tú cumples con los requisitos del marcado CE por el nuevo reglamento y con los requisitos de la FDA, es muy raro mmm, que no vayas a cumplir con los requisitos de algún país. Es muy raro que un país te vaya a pedir un estudio o te vaya a pedir algo que tú no quieras. te lo, A lo mejor te lo pide con otro formato, te lo puede pedir con... Que le pongas una florecita en la esquina de abajo del folio, pero los ensayos van a ser los mismos. Entonces, para las empresas que estén empezando, mi recomendación sería que se rigieran por el nuevo reglamento y por la FDA si van a querer tirar para mercado estadounidense desde el inicio y que ya a partir de ahí vayan vayan adaptando su técnica FIRE a lo que les vaya pidiendo la regulación de, de cada país. Eh, en algunos países, y esto ya, bueno, depende, es un poco mi, nuestra experiencia, mi experiencia personal, eh, nosotros trabajamos también en la mayoría de los países con distribuidores, y hay, dependiendo del país, pero nosotros tenemos experiencia concretamente en India, en Japón y en algunos más, eh, distribuidores que prefieren el producto en rubo. Nosotros vendemos el mismo producto que tenemos en IVD, lo vendemos en rubo. Obviamente tenemos que quitar todos los sellitos que, que Alberto enseñaba antes de IVD, CE. Nosotros no, no podemos vender sin registrar un producto con el marcado IVD. En, el, en la ficha técnica tenemos que dejar de poner que es para uso diagnóstico y tenemos que especificar que es para uso. Eh, eh, ruo, o sea, para investigación, pero muchas veces eh, los países son muy estrictos en aduanas, pero no tan estrictos en el hospital, entonces a, a, lo tienes que vender como ruo para que te pueda pasar por la aduana, pero luego los hospitales lo van a utilizar igualmente para el diagnóstico. Eso pues depende ya de tu cliente en particular, de tu eh, del de nivel de venta, del enfoque que tú le vayas a dar a tu producto, también del riesgo de tu producto. No, yo, desde mi experiencia, pues, estamos hablando de productos que no tienen un riesgo demasiado alto, que no son utilizados, pues, no sé, para el diagnóstico de un cáncer o para... Digamos que eso también influye un poco luego en el uso que se le da en los hospitales y, y, y la regulación de cada país, pero... Pero no, no, siempre yo lo, me gusta comentarlo como, bueno, pues, pues que sepáis que, que a lo mejor en algunos casos es una manera de ir viendo cómo encaja tu producto en esos, en esos países. Y bueno, ya para terminar, traigo un par de diapositivas que un poco, después de haberos contado todo esto y sobre todo haberos contado cómo. Eh, que, la, que nosotros no nacimos pensando que íbamos a ser una empresa IVD y eso nos lo ha complicado mucho porque primero no lo ha complicado eh, por el pensamiento y la filosofía de la empresa porque cuando tú naces con un objetivo y luego te transformas en otro, cambiar esa filosofía y esa forma de, de ver las cosas en cuanto a regulación es bastante compleja. Yo no digo que otros sectores sean menos estrictos que el sector IVD, pero mmm, es que estamos trabajando con diagnóstico de humanos. Es normal que, que la regulación sea mucho más estricta y que nosotros tengamos que cumplirla mucho más fielmente. Cambiar la filosofía de, de una empresa, de un equipo técnico de investigación incluso de la dirección, en cuanto a reglamentación, es una cosa bastante complicada, yo me sentía muy identificada con lo que decía Alberto, porque es que muchas veces estamos haciendo un, un continuo esfuerzo de, tengo que convencer eh, a todos mis compañeros de que esto no es que yo me lo esté sacando de la manga, que no es que yo quiera hacer las cosas así por gusto, es que lo tenemos que hacer. Eh, entonces, pues, para las empresas que puedan intuir que al final, a lo mejor el producto que tienen ahora mismo en fase de investigación, va a terminar siendo un producto destinado para diagnóstico in vitro, hay algunos y, y, y bueno y las consideraciones y, y en general eh, durante el desarrollo antes de poner el producto en el mercado pues quería hacer así como unos tips rápidos de consideraciones previas que, que estaría bien tener, ¿no? Lo, lo primero que tenemos que tener claro es la aplicación y el uso final, y el usuario final. Esto va un poco encaminado a la aplicación por un lado si realmente el producto ¿Va a ser destinado para diagnóstico como tal o va a ser, o va a ser diagnosticado como un, digamos, como un acompañamiento al diagnóstico o como una herramienta para investigación, pero no va a ser utilizado para investigación? Pues eso es importante determinarlo desde el momento cero. Y luego el usuario final, pues también, por, por, porque no es lo mismo destinar un, la, la evaluación de riesgo sobre todo no es lo mismo eh, los riesgos de un producto que va a estar usado por un, una persona cualificada que por una persona profana. Eso es súper importante determinarlo desde el momento cero, porque te quita luego mucho volver atrás, eh, volver a reevaluar, volver a considerar. Eh, una vez que ya eso lo tenemos claro... Eh, es importante también pues, tener claro en qué mercado lo quiero vender, hacer un estudio de mercado, hacer un estudio de prospección para ver si realmente te merece pasar por todo el tema regulatorio porque muchas veces hacen un esfuerzo súper grande, económico, en tiempo y, y, y en esfuerzo y luego resulta que es que tu producto, por lo que quiera que sea en ese mercado en particular no va a tener éxito eh, eh, la regulación no es una cosa cuando un Muchas veces cuando un comercial pide un informe, no es una cosa que tú tengas el informe preparado con las características que ese país quiere eh, detrás de, de tu escritorio, sino que tienes que hacerlo y a lo mejor le lleva al equipo tres días a elaborar ese informe. Hay, hay que ver, ¿no? Hay que evaluarlo un poco y trabajar el equipo muy, muy en conjunto para ver en qué casos merece la pena ajustarse a la regulación del país y, y en qué casos, pues, mmm, hay, hay que ver otras opciones, ¿no? hay que tener claro qué normativa aplica a ese producto en concreto en esos mercados, porque aunque, como decía antes, si tú cumples con, la, con el mercado C y con el mercado de la FDA, probablemente no, no tengas problema para cumplir eh, con los requisitos de otros países, pero es verdad que dependiendo de cada país, para unos tipos de productos y para otros, pues utilizan baremos diferentes, entonces eso es una cosa de evaluar desde, desde priori. Y hay que tener también muy, muy en cuenta el tiempo, que, el tiempo y el dinero, el dinero por supuesto, pero el tiempo también que me va a costar cumplir con los requisitos de regulatorios, porque estudios de estabilidad, validaciones clínicas, porque... Hay veces que los productos se sacan eh, para, y, y que tú sabes que la, la vida útil que va a tener en el mercado, la, no la vida útil del producto en sí, o sea, de, de un lote en particular, sino del producto, de la utilidad, pues a lo mejor es de cuatro años, de cinco años, ahora estamos con un auge del mercado del COVID, por ejemplo, pero hay que evaluar si me, me merece la pena pasar por un estudio de cinco años, si a lo mejor dentro de cinco años no voy a poder vender ya ese producto eh, y luego pues igual antes de ponerte a hacer estudios de estabilidad, validaciones clínicas, poner en, a, el, el producto en el mercado, tenemos que ver si tenemos bien fijado y tenemos todos uh, los requisitos que queríamos en origen de, de, del producto. Es decir, ¿tenemos el producto realmente listo en cuanto a sensibilidad, robustez, una, tenemos hecho un estudio de estabilidad acelerada para sacarlo al mercado? Porque son estudios tan complejos y lleva, digamos, que, que, que un trabajo tan grande poder sacar un mercado, un producto que cumpla toda la regulación, que, que luego es una pena tener que volver atrás para cambiar el envase. Y es que si cambias el envase de un reactivo, tienes que repetir el estudio de estabilidad. Entonces son pequeñas cositas que muchas veces cuando estamos en la fase de diseño del producto no, no las pensamos, pero que son muy importantes tenerlas en cuenta. Y al final un poco con todo esto que he comentado, pues a, a hacer la evaluación de ¿merece la pena que pase por todo esto? Pues probablemente sí, ahí está... Ahí está la clave, ¿no? Que, que sí. Pero... Bueno, esperemos, Virginia, que sí, ¿no? Que tiene un producto lo suficientemente robusto, sensible, para que merezca la pena, ¿no? Pero, bueno, eso de que merezca... No, no, no es tanto en eso, sino luego por la afectación que puede tener el producto claro, en el mercado, ¿no? De, claro. En competidores, en que el mercado esté abierto... No, por supuesto. ¿no? Porque hay mercados que... O sea, hay productos que tienen interés en unos mercados y en otros mercados, ¿no? Pues no sé, por, por poner mi ejemplo... Nosotros en el mercado asiático no, no nos estamos metiendo mucho porque pues, la celiaquía no es una enfermedad que por allí tenga mucha prevalencia. Claro. ¿no? Nos merecería ponernos a la pena ponernos a informarnos de toda la documentación de allí, de todo lo que tenemos que cumplir, hacer un technical file para ese, para ese área, para ese mercado si luego las ventas no van a, a claro. repercutir. En, entonces es una valoración que, que yo creo que importante, ¿no?, que, que hacer antes de empezar. Por supuesto el... que sí. De hecho, en la esta, no sé si te queda ya mucho, Virginia, no, no. Es que me da un poco de apuro porque nos estamos pasando un poquito de tiempo, es verdad que esto, he pero ya estabas terminando, ¿no?, con esta sí. diapositiva, ¿tienes este? más? No, esta es la última. Era ser ah, un poco en, en coalición con la anterior, pues que que para todo esto, ¿no? para poder valorar todo esto así de una pasada rápida y no tener muchas complicaciones, eh, dar unos tips que para mí son bastante importantes, que es tener la regulación que aplica pre presente desde el momento 1 en el que empiezas a desarrollar el proyecto, saber que, que tu producto al final va destinado a un mercado que está muy regulado y que, de lo, eh, que esa regulación la debes de conocer desde el momento 1. Después que cualquier duda que tenga, eh, muchas veces no merece la pena ponerse, volverse loco buscando información, preguntando a uno, preguntando a otro, que, que nunca te termina de quedar claro, cuando las agencias y los organismos oficiales suelen estar bastante disponibles para la resolución de dudas. Algunas veces la agencia del medicamento tenía ahí un periodo de un poco que ha tardado en contestar, pero últimamente está bastante ágil, es decir, Mm, preguntarle a ellos, llamar, insistir y que sean ellos los que te contesten, porque muchas veces tú vas por un camino y luego ellos pues, te simplifican las cosas. Pero los... Virginia, que te contestes por escrito, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Los emails son importantes para este tipo de cosas. Sí. Que te contesten por escrito es el gran desafío. Claro, por eso, porque es que por teléfono te dicen claro. algo y luego. La verdad sí, sí. es que. El, desde, la, desde el COVID, no sé si han aumentado pla, plantilla o qué, pero sí, son más rápido, han cierto. cambiado, o sea, está mucho más ágiles. ¿eh? Nosotros estamos sorprendidos porque, no sé si es un poco, porque se están metiendo prisa para el tema de, del cambio de reglamento o por el tema del COVID, no, no, no, por lo que es no lo sé, pero han mejorado en los últimos meses. Muy bien. Luego también pues que sobre todo para las startups y, y muchas empresas de, de o sea, de, que están empezando que, que se apoyan mucho en financiación, tener en cuenta que la mayoría de los proyectos subvencionados tienen una partida para este tipo de, de cosas. Y, y si no la tienen. Incluir a vosotros, o sea, incluir en vuestros costes, que vaya a tener que tener personas cualificadas para ello, o sea, igual de importante es el investigador que va a desarrollar el producto, claro, especialista en, en regulatorio que, que va a orientarlo en, en cómo tiene que, que validarlo y verificarlo y, y demás. Luego las, las auditorías, los costes de papeles, las traducciones, todo eso muchas veces no lo tenemos en cuenta a la hora de pedir un proyecto subvencionado, y, oye, al final es un, es un gasto importante. Y luego mi recomendación también es que, aunque estéis en inicio, en inicio, que no pensáis sacar el producto al mercado hasta dentro de tres años, si empezáis a trabajar bajo la regulación o bajo las directrices de la 13485, desde la fase de diseño y desarrollo, y tanto de la 13485 como, como otras guías internacionales, ¿no? Eh, para el diseño de los estudios y para el diseño de, del producto en sí. Luego vais a ahorrar mucho en volver para atrás, en tener que repetir cosas que ya tenéis hechas simplemente porque no las tenéis bien documentadas, no las tenéis bien recogidas. Mm, y bueno, eh, igual, a, como comentaba Alberto. Eh, recalcar la, la importancia del equipo de, regu de regulación que es muy importante que, que la empresa, una empresa que, que, que está destinada a esto cuente con, con un equipo especializado en regulación que algunas veces a pesar de tener ese equipo no está de más eh, consultar, o sea, contratar consultores externos que, que te apoyen y que te den una visión desde fuera y que te den una revisión a lo que tú estás hecho, haciendo o a lo que tú tienes hecho y que se forma todo el equipo. No sirve de nada de que tengas a los mejores expertos en regulación si luego los comerciales, los técnicos de I más los, los directores de, de I más no conocen esta regulación y, y no le dan la importancia que tiene porque luego es siempre una lucha y una vuelta atrás y esto lo has hecho de esta forma, pero tenemos que volver a... A, a repetirlo porque no, no es suficiente o, o más validado el producto con dos lotes, pero es que a mí con dos lotes no me sirve de nada. Necesito que me lo valides con tres y me repitas el informe. Pues eh, sí, eso ya, esa formación ya la tiene el equipo completo. A nosotros nos ha funcionado, nosotros hace un tiempo que, que implementamos eh, formaciones internas para todo el equipo en cuestiones de regulación y de gestión de calidad. Y la verdad es que um, se avanza más rápido y nos ha funcionado bastante bien. Y bueno, pues ya está, que muchísimas gracias por, por el tiempo, por contar con Biomedal para este tipo de eventos. Y bueno, cualquier cosa, pues aquí estamos.